Perfecto, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a la ACP por este, por este espacio para nosotros en Andemos, es muy importante. ¿Quiénes somos nosotros? Para los que nos conocen, pues somos eh, o representamos a los que consumen lo que ustedes producen, los combustibles. Obviamente tenemos una, una diferencia, un poco tenemos una tendencia hacia los vehículos más... Eh, amables con el medio ambiente, pero definitivamente todavía tenemos mucho para ofrecer, para recibir de ustedes, para poder utilizar en nuestros vehículos. Bueno, básicamente lo que quiero comentar hoy con ustedes es eh, los desafíos y las oportunidades que tenemos para modernizar el parque automotor. El gran problema que estamos viviendo en Colombia, desde el punto de vista del sector automotor, es la gran eh, obsolescencia que existe. Tenemos un parque supremamente viejo y el, con el paso del tiempo se envejece más. Nosotros somos un país que, vamos a hablar primero del la, eh, que el índice de motorización, un país que tiene en promedio 4.9 vehículos por cada mil habitantes. Esto es una cifra muy baja incluso comparado con, eh, con eh, el promedio latinoamericano. Entonces tenemos un problema, tenemos vehículos, tenemos muy pocos vehículos, pero los pocos vehículos que tenemos son viejos, entonces el problema es más grande aún. Eh, y hemos crecido, sí, el parque automotor ha, ha, ha crecido, pero resulta que ha crecido no al ritmo que se, que, que, digamos, que podría haber crecido, sino que el, eh, el parque automotor ha crecido con lo poco que ingresa cada año, pero simplemente queda mucho más, cada vez se envejece más, mejor dicho, es mucho más obsoleto porque simplemente los vehículos, los pocos vehículos que entran, entran, pero no salen los viejos. Los viejos se quedan ahí, siguen rodando y siguen aumentando el parque envejeciendo. Eh, aquí podemos ver básicamente, tenemos promedios del, del parque automotor, ¿cierto? La edad promedio del parque. Y si nos podemos dar cuenta, tenemos 17.5 años de envejecimiento del parque. No tengo cifras aquí expuestas en la presentación, pero por ejemplo, Perú tiene 13 años, que es un referente de la región. Ecuador tiene un poco más, con 16 años. Eh, México tiene 15. Y ya países industrializados, como Estados Unidos, están sobre 12 años, Europa sobre 11.5 años aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos un parque realmente viejo y esto es muy preocupante porque, porque tiene unas afectaciones no solamente desde el punto de vista eh, ambiental, sino también de seguridad. Eh, entonces, miremos acá, por ejemplo, los, los vehículos livianos. 17.1 sigue siendo un promedio altísimo, los de pasajeros, peor, 20.8 años. Es mucho tiempo de permanencia de un solo vehículo, contaminando, en el, en, contaminando y generando eh, otras, otros problemas ambientales y de seguridad. no Entre más viejos los vehículos, pues menos seguros son. 21.6 años los de carga. Y eso, bueno, el de carga, pues más adelante, eh, Fernando Mendoza, el ministerio, va a tocar muy bien este tema y lo a especificar dónde hubo ventajas, dónde hubo oportunidades, dónde se ha mejorado un poco más. Pero sin embargo, sigue siendo un segmento bastante castigado en cuanto a obsolescencia, sigue siendo un tema muy importante. Eh, la flota vehicular con más de 10 años va creciendo. Cada vez que pasa el tiempo vamos teniendo más carros que tienen 10 o más años. Entonces, lo que quiere decir nuevamente que tenemos un parque que, que crece, pero que se envejece a la vez, lo cual no es nada positivo. Entonces, lo que estamos buscando es eh, mejorar estas ofertas y, mejor, y mejorar esta condición. Algunas consecuencias. Lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud dice, se mueren, fallecen 15.600 personas por... Enfermedades asociadas a la mala calidad del ambiente, del aire, en este caso. El costo por enfermedades de las muertes y la mala calidad del aire le cuesta al país 12.2 billones de pesos. Eso quiere decir 1.5 del producto interno bruto. Es mucha plata que no se tiene que, que no deberíamos estar gastando en temas de para mejorar la salud de las personas por temas de calidad del aire. Eh, tenemos muchas cosas para poder mejorar acá. Tenemos mezclas voluntarias de biocombustibles, perdón, eh, gas natural en segmentos difíciles de electrificar, calidad de los combustibles, monitoreo de las calidades de, de los combustibles e incentivo a los vehículos eléctricos y híbridos. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, básicamente eh, las mezclas de voluntarias de biocombustibles, somos un país productor de biocombustibles tenemos una política que podría llegar a favorecer mejor las mezclas voluntarias de combustibles de biocombustibles para los vehículos que lo así lo soporte nosotros en Andemos creemos que los, bi los biocombustibles pueden llegar a ser una parte de la transición de lo que vamos a hablar más adelante y lo que ya se ha venido hablando durante todo el día y pueden ayudar a eso siempre y cuando sean mezclas voluntarias y son superiores a las obligatorias. Las obligatorias, pues nosotros las mantenemos en el 10% que se mantienen actualmente y nosotros promovemos que no, o sea, simplemente indicamos que si el vehículo recibe una mezcla superior, pues bienvenido a esa mezcla voluntaria. El gas, el gas todavía, todavía tiene mucho para, para ofrecer, hemos hablado durante toda la mañana sobre este tema, en alguna medida, y podemos ver segmentos que se quedan Fáciles de electrificar, los camiones, los vehículos pesados, buses. Todavía tiene mucho para ofrecer. eso obviamente son vehículos que están diseñados para funcionar con ese combustible. Mejorar la calidad de los combustibles, ¿qué es eso? Colombia tiene, si bien hemos aumentado y hemos mejorado la calidad del combustible, los combustibles, los combustibles actualmente, el diésel particularmente, ya tiene características para funcionar con tecnologías de emisiones Euro 6. ¿Qué es esto de los, las tecnologías de emisiones Euro 6? En el mundo es el, digamos, es el referente, el tope máximo de sistemas de control de emisiones de los vehículos. Van de ahí para abajo, van a Euro 5, 4, 3, etcétera. Colombia, desde el año pasado, empezó a hacer obligatorio el uso, el uso no, tener vehículos que tengan estas tecnologías. Euro 6 a partir de enero de este año. Entonces todos los vehículos que están entrando al mercado o los que están ingresando al país en este momento ya tienen ese sistema de control de emisiones. ¿Por qué? Porque la calidad del combustible así lo, así lo permite, porque Ecopetrol ha hecho esfuerzos, ustedes los productores han hecho mucho esfuerzo para mejorar la calidad. Sin embargo, ahí tenemos todavía eh, tenemos muchas cosas para mejorar todavía. Eh, sin embargo, en gasolina todavía estamos un poco por debajo del referente mundial, es Euro 6, pero en gasolina estamos en Euro 4, pero migramos del Euro 2 al Euro 4, lo cual también es, es benéfico, que redunda en mejor calidad del ambiente. Eh, monitoreo la calidad de los combustibles. Esto es un tema, esto es un tema que, que a nosotros como representantes de los distribuidores de vehículos nos preocupa porque el combustible no está, no hay una, un programa que certifique que lo que yo le esté echando al vehículo es exactamente lo mismo que la ficha técnica de la calidad de origen. es, O sea, lo que salió desde, desde, desde, la, desde el mayorista hacia, el, hacia la estación de servicio es exactamente lo mismo que la ficha técnica o que la resolución de calidad indique como tal. Eso no existe. Entonces, implementar ese programa es muy importante porque así garantizamos mejores, emis mejores emisiones, entre comillas, quiere decir que se disminuyen las emisiones y podemos garantizar mejores vehículos, mucho más limpios en ese, en ese, en ese aspecto. Y es algo que toca trabajar con, con el gobierno para poderlo lograr. Hemos los, he hecho varios intentos en diferentes... Eh, gobiernos, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Y bueno, lo más lógico y lo más prudente es incentivar los vehículos eléctricos e híbridos, ¿cierto? Pues digamos, desde el punto de vista de eh, la renovación del parque. Sin embargo, esto todavía tiene, y creo que ya eh, Alejandro, la persona que estuvo anteriormente en, en, este, en este lugar, habló un poco sobre los vehículos eléctricos, de cómo se está moviendo en el mundo, de cómo están aumentando a nivel internacional el, eh, el número de vehículos eléctricos y híbridos. Pero todavía, como Colombia, nos hace falta mucho. Todavía tenemos, tenemos muchos problemas por resolver. Por ejemplo, tenemos una ley de vehículos eléctricos que dice en uno de sus artículos que, debe, que las ciudades principales deben tener hasta cinco eh, estaciones de carga pública rápida en las ciudades. En, en Bogotá le impone 20, y hasta ahora no se ven. Y uno pregunta a los alcaldes, ¿qué, qué, pasó, con las, ¿qué, qué pasó con las estaciones? haz es que no hay plata. Y la ley quedó ahí, etc. Entonces, eso es un tema bastante, bastante importante que toca tratar. Entonces, digamos, las transiciones aquí son... Por eso se vuelven muy importantes para poderlo lograr. Entonces, en conclusión, básicamente tenemos grandes, eh, los grandes problemas de, de, la, de obsolescencia. El parque es un parque cada vez que crece, que crece, pero se envejece. O sea, el parque no se renueva y si no tomamos acciones rápidas al respecto va a ser muy complicado Va a ser muy complicado ya cuando el, el asunto crezca, de tal forma que sea muy difícil reversar sus efectos. ¿Cómo hay que resolverlo? Eh, entre otras, facilitar incentivos a vehículos eléctricos e híbridos, sí, pero los incentivos, digamos, ya existen incentivos para vehículos eléctricos e híbridos. Existe, no tienen los vehículos eléctricos tienen un IVA del 5% lo mismo que los híbridos, aranceles de los eléctricos tienen 0% arancel, etc. Todo eso facilita la entrada de los vehículos eléctricos e híbridos, pero aún falta. Un vehículo eléctrico, lo acabamos de mencionar, cuesta, cuesta aproximadamente entre dos y tres veces el precio de uno de combustible fósil. Entonces hay que empezar a trabajar eso. Otra idea importante para, para trabajar es que el pico y placa, perdón, pico y placa sea algo... Sea de carácter ambiental. Entre más viejo el carro, debería restringir su uso en las ciudades en alguna medida. Eso sería parte. México lo utiliza, Madrid, eh, muchas ciudades europeas manejan similares conceptos para que los vehículos viejos, que son considerados los, los que tengan 10 o más años, puedan, su circulación debe estar restringida por temas ambientales. Es un, tema, es un tema común, es un tema que nos afecta a todos y no puede ser que, que necesariamente se ha visto que, que por, por temas sociales como en otros aspectos se ha visto. Estas son apenas algunas ideas que, que nosotros hemos, trabaja, hemos venido trabajando en Andemos al respecto y que creemos que puede ser mejor para poder tener un parque automotor que sea por lo menos... Por lo menos Reducir esa brecha de los 17.5 años, que sigue siendo muy alta. 17.5 años es escandaloso. Obviamente en países desarrollados, pues ni, apenas tienen, ven unas cifras de estas, inmediatamente generan programas para disminuir eso. Muchos de ellos utilizaron en el pasado eh, incentivos pues directamente del gobierno poniendo dinero para favorecer la compra de vehículos. Cosa que es difícil en, en, en, en el país, pero pues... Hay que empezar a generar la discusión al respecto de este tema que es muy importante. Creo que eso es todo lo que quería comentarles por ahora y muchísimas gracias.